Vamos al punto, ¿con quién podemos hablar? Porque coordinadora es la de Coordinadora emergencia y de Emergencia de la, región, ¿vale? de la Regional de Salud. El, el del SNS. ¿verdad? Así es, así es. Bueno, la pregunta básicamente, ¿verdad?, a propósito de la puesta en funcionamiento e instalación del servicio 911 en San Francisco de Macorís, ¿está preparada eh, todo el sistema que funciona en esta provincia para recibir este servicio, doctora? Claro que sí. Este, En lo que compete al Servicio Nacional, directamente a la Regional Nordeste, mm. estamos preparados, ya que desde el mes de enero comenzamos con las capacitaciones a ah, nivel de hospitalarias. Sí, Ella sí maneja la hipóloga. Sí, claro que sí. Se comenzaron con las capacitaciones cayó, a nivel ay. hospitalaria, porque nosotros brindamos asistencia a nivel de hospitales y unidades de atención primaria, que son las UNAB, la que la gente no. conoce como Policlínica UNAB. Pero desde enero comenzamos con las capacitaciones, inclusive estamos inmersos porque como región tenemos ya una provincia, que es la provincia de Samaná, que inició el día 31 de enero, se inauguró lo que es el 911 uh -huh. en la provincia de Samaná. ¿Y se está dando asistencia? Eso Todo, a la, okay. toda la región. Toda la ¿Y región? cómo anda por Samaná y las terrenas, creo? Está Sánchez, que es el hospital Antonio, el Alberto Gotró, que es un municipal, el provincial, que es el Leopoldo Pou, y el municipal de las terrenas, el Pablo A. Paulino. Doctora, en el caso suyo vemos que está muy empapada porque ya usted tiene como es desde a nivel regional Eso era lo que está, queríamos saber Está, está involucrada desde claro. de, de, de, de enero con, con esto Pero como que hemos visto como que las autoridades provinciales de la provincia de Barto, como que no tan empapadas de lo que está sucediendo Vemos que el general maneja más información que el director provincial de salud eh, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se han reunido con, con las autoridades provinciales? Sí, nos hemos reunido pero tienen que entender no sé si lo conocen que el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional son dos entidades que, aunque están unidas íntimamente, eh, el ministerio es el órgano rector quien está encargado de los programas, de las atenciones, eh, las vigilancias epidemiológicas, de todo lo que tiene que ver con gestión, pero de rectoría. Nosotros damos servicios a nivel de hospitales ustedes y atenciones. Son los opera, ustedes son los Exactamente, operativos. el sistema operativo de, de salud. Okay. Es aquí que tenemos que Entonces, sí, aquí está. Sí, nosotros sí, y no sí podemos estamos. Juzgar, al doctor porque están muy bien definidos y ahora es que nosotros ¿De que son, re, de que yo debo de, de, dar la disculpa y me aculpo por lo que había dicho pero es que es real, realmente y creo que la población debe comprenderlo que teníamos esa confusión sí, sí, de como que no. y es que al ser un sistema bien dirigido respecto a que se trata de salud y atención de emergencias están cada quien en sus respectivos lugares uh -huh. haciendo lo propio. Realmente el 99 el 911 uno. El, ¿9, 91 91 911. 911. Sí. Es, que es como que uno termina diciendo tres veces uno. No, 911, 911 es parte del sistema de emergencia. Sí, señor. del salud nosotros, nosotros hay una gran casa que es la Comisión Nacional de Emergencias que nosotros correspondemos junto con el Ministerio todo lo que tenga que ver con emergencias desastres sí somos parte pero hay una parte que hace la rectoría nosotros damos los servicios sí, sí. servicios médicos a la población. Una pregunta, eh, ay, bueno, también, también. Eh, ya que ven, llegaron a, antes de ayer llegaron las ambulancias ¿verdad? Sí, llegaron sí. como, no, no, como, de, so ve como de sorpresa llegaron bueno y nosotros nos así debiera llegar los materiales y, y, y el trabajo al y hospital también se regional. sorprendieron de la llegada de las 22 ambulancias? ¿Le avisaron ustedes que esa ambulancia venía? Claro que sí. Ahí, hay al de departamento división. de emergencia, sí. Inclusive ah, okay. ya yo lo estoy comprendiendo. Se nos informó que hay 22 unidades de ambulancias, 9 para soporte vital avanzado, que es el paciente que tiene una parada cardiorrespiratoria, que necesita asistencia más especializada. ¿Cómo se llama eso? Eh, soporte vital avanzado. Okay. Y hay 13 con, para soporte vital básico, que es la persona que presentó un 5, pues, de rápida recuperación, ya ese se le puede atender ahí, pero cuando es una unidad que necesita más atención, pero un paciente que necesita más atención, llega a la unidad de soporte ¿Qué vital. ¿Qué requerimientos tienen esas ambulancias, tanto una como otra? O sea, el equipo in, in, in, interno, Lo bueno, que utiliza. como conocedora de las ambulancias, porque tengo que conocerlo como Trabajo con Desastres, sí, sí. las unidades de, de soporte vital avanzado, muchas de ellas tienen ventilación, para ventilación mecánica, tienen desfibrilador, que es lo que se le coloca... A algunos pacientes, no a todos, cuando hay ritmos desfibrilables, que son solamente dos, eh, se le coloca el desfibrilador, que es lo que la gente dice exactamente, pero eso tiene sus indicaciones. Yeah. están los laringoscopios para intubación, para acceso de vía aérea superior. Okay. Eh, ya la soporte vital básico, ese ya son menos, esa, son uh -huh. más son más generales, no tienen uh -huh. tanto equipo especializado. da cuenta, eso era lo que necesitábamos saber. <risa> Doctora, ¿conoce usted cómo van a estar ubicadas esas ambulancias? Usted dice ah, que nueve son para una cosa, trece para otra, pero eh, la ubicación de ellas. No, las ubicaciones las conoce directamente la provincial, que es eh, quien, quien es la dependencia del Ministerio de Salud Pública. Nosotros sí sabemos que las asistencias van a ser, para que el público esté bien consciente de esto, que no va a ser de hospital a hospital. Las ambulancias van a recoger el paciente, reciben la llamada, hay un médico regulador en las, en las bases, el cual recibe la llamada, filtra la llamada y ve qué tipo de emergencia se presenta. Entonces envía la unidad correspondiente, si es soporte vital avanzado o si es soporte vital básico. Entonces esa unidad recoge el paciente en la calle y o en la casa y traslada al paciente al hospital. No va a haber traslado de provincia a provincia ni de hospital a hospital. Solamente es un servicio a la comunidad en la calle o en la casa. O sea, que cuando la ambulancia sale ya sabe a qué tipo de emergencia claro que va. Sí. O sea, no es como aquí, por ejemplo, como estamos acostumbrados. Un accidente en calle Tal y la ambulancia coge para allá a uh -huh. ver lo que encuentra. E inclusive el médico regulador tiene la obligación de comunicarse con el hospital al que va a llevar el paciente para decirle o informarle qué tipo de emergencia va a llegar, porque si el paciente está en parada cardiorrespiratoria, el paramédico que va en esa unidad va a ir aplicando las maniobras, pero deben de prepararse para la unidad de reanimación cardiopulmonar en el hospital que va. Eso manifiesta sí. una inquietud y es lo siguiente. Están esas comunidades que constituyen la provincia de San Francisco de Macorís, la, bueno, la provincia de Duarte en condiciones de atender esas emergencias cuando se presente, porque si usted dice que no hay comunicación eh, eh, de, de hospital... No, de... las ambulancias no van a llevar pacientes de, por ejemplo, vamos a poner del hospital eh, Federico Lavandier, que es un municipal de acá, el que mm -hmm. queda el de cerca Cartillo, de la sirena. Ese. No, el Federico Lavandier está acá, ah, el sí, que sí, da sí, antiguamente sí. el seguro. El seguro, sí. Uh -huh. No va a llevar un paciente de ahí al hospital San Vicente de Paul, sino... O sea, el paciente en la calle o en su casa. Y lo llevan a la bandera. Para eso estaría otro sistema que se llama CRUE, que es el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, que no está acá en nuestra región, pero que sería de mucha utilidad después incorporarlo. Eso no fue que lo que iban a traer para acá y se negaron porque sí. había un, una sí, cuestión sí. ahí, que no querían entrar en un... Sí. No, pero pero que eso, eso, que... eso es un tema interesantísimo de tratar. ¿eh? Ese servicio que no se está dando, a hablarlo, no, pero no, hay que hablarlo no, no, después. Es eh, un servicio que la... que la provincia Oye. debería tenerlo y no lo tiene por una cuestión una, de una pregunta. De, de doctora, de de qué, si, de si ocurriera que se lleva, bueno, al lavandier, vamos a continuar con el ejemplo, al lavandier y ellos no están en condiciones de darle el servicio que requiere ese paciente. ¿Qué pasaría entonces? Mire, además de ser la encargada de las salas de emergencia a nivel regional, soy la coordinadora de los traslados. <coughs> Generalmente tenemos coordinadores, los cuales se, se comunican de hospital a hospital, para avisar que el paciente grave o en condiciones críticas va a llegar. En esas condiciones, muchas veces el hospital, el director del de hospital, solicita la ambulancia, si no la tiene, se traslada al paciente en la ambulancia del sí, hospital MRS. de mayor MRS. resolutividad que Veo que eh, todo un sistema bien organizado. Una preguntita: sí. ¿eso no lo forman ni lo crea el 111? Lo que tiene que ver con. con esa planificación que usted ha. ha el Servicio Nacional de Salud. Es que lo forma. Sí, lo que es la coordinación de. Pero ellos nos vigilan que demos un buen servicio. Sí. Pero si sí es el Servicio Regional Nordeste, en, en, mi, en mi caso. Sí, en mi la, la parte de coordinación de traslado de pacientes críticos, pero todas las nueve regiones, las nueve regiones que componen el país. ¿En, en este caso una para recibir casos de, de, de emergencia, o sí? Para emergencias, claro que sí, emergencias, pero no emergencias de pacientes muy críticos, porque como sabemos, en la SUNAP no hospitalizan, entonces no, es, no tienen por qué estar preparados, o sea, no tienen el equipamiento que se necesitaría para una reanimación, lo básico, que es la realización de, la, de, la, de las maniobras de compresiones y eh, una, un dispositivo que se usa, que es el, lo que le dicen el AMBU, que es una bolsa la cual insufla uh -huh. a, vías a ellas eh, superiores, eso sí lo tienen, pero en general debería ser trasladado rápidamente a un hospital, de mayor complejidad, o sea, a un a, hospital. A propósito de la SUNAP, doctora, eh, de, no sé si quizá le compete a usted, eh, ¿por qué se da eso de que la gente como que no tiene la cultura de ir a la SUNAP y entonces congestionan los hospitales específicamente con, con las consultas y con, el, con cualquier tipo Yo de, de atención? Yo creo que es más educación y ser un poquito más, o sea, proactivos con ellos, visitarlos en las casas que se está haciendo para indicarles cuál servicio tiene cada unidad pero usted sabe que nos falta mucho, se congestionan muchos las áreas de emergencia, sí, sí. pero poco a poco yo creo que con mucha educación y con mucha paciencia y con, como se están manejando los flujos de emergencia, eh, hay un modelo operativo que se llama triaje, uh -huh. que eso se realiza en las salas de emergencia, hay un modelo que es... Eh, mm prehospitalario que se realiza en la calle un tipo de clasificación de pacientes pero con esa clasificación se optimizan los tiempos eso quiere decir que usted clasifica qué paciente debe ir a sala de emergencia qué paciente se deriva a reanimación y qué paciente va a consulta eso es el triaje Muy bien ya el doctor Morissette sí un explicó tanto más o menos. una pregunta en su conocimiento cuál está eh, las, las cosas que han llegado, digamos, las ambulancias, los vehículos, que han llegado a San Francisco de Macorís, son suficientes para dar el servicio porque me imagino que ustedes tienen una estadística más o menos, digamos, más o menos, digamos, de la cantidad de casos que hay en San Francisco de Macorís en términos de, de emergencia y esas cosas. ¿Tenemos eh, lo suficiente para implementar el servicio que sea eficiente en San Francisco? ¿O de la sí, provincia Sí, yo creo que sí, que 22 eh, unidades de ambulancia son suficientes por el, por el flujo de pacientes que llega Exacto, a la sala de sí señor, sí, señor. Bueno, sí. yo sin tener mayores conocimientos y la cantidad de vehículos que he visto, tanto para policías o para vigilancia de, de la zona, como para el tema de emergencias eh, de salud, me he encontrado que eso es más que suficiente por lo que conocemos sí. del radio sí, sí. De, de, o lo que representa eh, nuestra zona. Sí, señor. Sí. Los distritos municipales son parte del municipio. Claro. ¿Eso tendrán sus propias eh, unidades cercanas? Sí, van a colocarlos estratégicamente. Porque sí. antes de, de, de llegar todo el sistema, se hace un estudio de campo. ¿Dónde son los lugares estratégicos? que deben de colocarse las ambulancias por afluencia, por por, por ejemplo, por casuística o por eh, probabilidad. cuando hay, hay, hay sectores o zonas en las cuales ocurren muchos accidentes, como es la recta de Montenegro, este, en esa, en esa zona. Montenegro. Ya se tiene ah. aquí, sí, eh, doctora, sí. más o menos esa, esos puntos específicos. ¿Se tienen? No lo sé, sinceramente. No sé, la... Sí se hizo, pero no sé dónde exactamente van a estar colocadas porque eso le corresponde al ministerio. de... De la provincial. No, no. ¿Quién se encarga entonces de esa logística? Eso se encarga el doctor Melvin Mendoza, que es el, el coordinador regional. Eh, él está ahora mismo, creo que en Santo Domingo, pero, o sea, pero hoy, creo que hablé, hablé con él ayer, pero él está aquí ya. En pues San debe, debe San conseguirnos con él. Claro. Una, que él venga para con que Carlos. puedan ustedes desarrollar su, su estrategia sí, a señor. través del medio de comunicación. Porque lo que hemos tratado de hacer hoy en de mañana es precisamente, ya que es una innovación en la, en la zona del 911 y que la gente vaya comprendiendo que vamos a, a tener en cualquier punto, encontrarnos con una ambulancia estacionada que antes no la veíamos, sí, pero perfecto. también vamos a tener más vehículos de, de, de vigilancia que antes no lo teníamos. entonces claro. Los puntos, creo que eh, la planificación territorial de los puntos estratégicos es interesante porque usted dijo algo. Se toma partiendo de estadísticas de eventos. Sí señor. Porque, y es ¿Lo correcto? Sí claro. No y acuérdese que solamente no se brindan atenciones médicas, también seguridad al, a, la, a la población, el, el sistema de atención de emergencias y seguridad ciudadana es el 911. Doctora, una pregunta que toca un tanto el plano personal. Ay, eh, ¿Cómo así? ¡Adiós! <ríe> no. Un tranquilo, señor casado. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilos, tranquilos, ah. La labor que usted hace de emergencia, yo me imagino que el tema de desastre, esa, ese choque. Eso es llamarlo. Exacto, la pregunta es mía es, ¿cómo ustedes manejan eh, el tema de esas emociones. Exacto, el tema emocional, el tema emotivo. Cuando usted ve, por ejemplo, un paciente en estado crítico, descuartizado, semi-descuartizado, qué sé yo. Mire, eso es, ¿cómo, ¿cómo se maneja eso? es Para todo el ser humano es difícil, porque uno sobre todas las cosas, antes de ser médico, uno es un ser humano. Claro. Pero yo digo que Dios le da, eh, no, no tanto el don, sino le da a cada quien lo que le toca. Y uno para ejercer una labor de ayuda y de asistencia, uno tiene que amarlo. Porque el estrés y la tensión que se vive en una sala de emergencia, yo yo duré mucho tiempo, o estuve mucho tiempo en el Hospital San Vicente de Paul, que se maneja un flujo grande de pacientes, más de 200 por día, y hay que amarlo. A mí me gusta la adrenalina, a mí me gusta sentir esa, no, sinceramente. Sí, sí, sí. Es, es tanto que si, si, yo no, si yo no, si yo no, sí. si no siento esa, esa presión, yo no funciono. Pero hay un caso que pero, pero si hay un sensible. caso que te choca a pesar de la experiencia. Claro que sí. Tiene la directora. Sí, claro. sí, eh, eh, eh. A propósito, Ay, yo, doctora, sí, de la pregunta claro. que le hace Amado. Yo no, verdad. He, he Siempre la... no lo preguntamos. Si lo, lo no, sí, no sí. se siente mucho, lo que pasa es que uno tiene, alguien tiene que tener el control. Se lo digo sí, porque claro. yo levanté muchos cadáveres en mi, en mi trabajo. Yo fui Ministerio Público muchos años y uno de los últimos casos que tuve fue, me Chocó muy fuerte. Amado, a mí me tocó como médico de emergencia suturar a mi propia hija. Wow, El fuerte. médico de emergencia era yo. ¿Quién <risa> quien tenía que suturar era yo? Pequeñita de dos Nervio años. de hacer. Doctora, no, yo, oye, yo me lloré. Difícil. Me senté, claro, lloré claro. y luego adelante. A propósito de la pregunta que le hace, Amado, he compartido con usted en algunas actividades y he visto que su celular no deja de sonar. ¿Cómo maneja usted? Porque los doctores que trabajan en el área de emergencia son mucho más ocupados que los demás, ¿verdad? Sí, por la, por, por la, la, la categoría de, de, de su trabajo. ¿Cómo maneja usted eso de, de la llamada el tiempo familiar y, y su tiempo? No, gracias a Dios tengo un compañero, ¿sí? Que él ha tenido que aprender. Lo comprende, lo comprende. Pero si no, él ha tenido que aprender porque él sabe que mi trabajo es... O sea, yo amo mi trabajo y que sobre todas las cosas uno tiene que ser responsable y que si uno tiene una Dios le da responsabilidades a uno, tiene que asumirlas. Claro. Bueno, Entonces, estamos más es. que satisfechos con que sabemos que en buena Gracias, mano doctora. está el pandero, doctora. Gracias. ¿Eh? Gracias. Rosario Reyes estuvo con nosotros, ustedes escucharon eh, sus explicaciones bastante, eh, eh, digamos, enjundiosas y directas para lograr eh, explicarnos claramente cómo funcionará La hermana con... de nuestro querido y directo amigo, Pedro y de Nazario. Así es. <risa> bueno, señores, nosotros vamos a una pausa. Cuando regresemos, seguimos con más contenido de mañana. Gracias doctora. Muchas gracias, gracias. por su participación. Gracias.